ya lo consumieron al menos una vez. Pero hay algunas de nosotras y nosotros que se enganchan al consumo. A los 12 años el 4% lo bebe en exceso y para los 17 años aumenta al 28.8%. Con el tabaco pasa algo parecido. A los 17 años más de la mitad ya fumaron y el 23% son fumadores habituales. Pero al detectarse y atenderse a tiempo, se pueden evitar que estos casos se agraven, para lo cual tú puedes colaborar en... 1. Coordinar acciones en escuelas donde se ha detectado riesgo y consumo de drogas. 2. Colaborar con la realización de un diagnóstico de la situación de las y los adolescentes en riesgo que realizan las autoridades de salud en espacios educativos, con consentimiento de padres, madres y autoridades educativas. 3. Ayudar a detectar a niñas, niños y adolescentes con factores de riesgo a adicciones. 4. Evaluar en conjunto los programas de apoyo. 5. Proponer a madres, padres y cuidadores las alternativas de atención especializadas. Por niñas, niños y adolescentes sin adicciones. Atajos por un camino más corto hacia la de nuestros derechos.